En este vídeo os voy a contar la parte teórica para entender la práctica básica número 5 en el que vamos a hacer una simulación por el método de masa muelle de un número arbitrario de nodos y muelles. Para empezar vamos a hacer un ejercicio que es el primero de todos en el cual vamos a añadir cuatro nodos, uno de ellos fijo que va a ser el nodo superior y estos nodos van a estar conectados por tres muelles. Aquí tendríamos un esquema de lo que quiero representar. El nodo superior sería este de aquí que no estaba dibujado, corresponde al punto donde estamos, eh, digamos, conectados al techo y ahí cuelga un muelle con una masa, otro muelle con otra masa y un tercer muelle con la última masa, ¿vale? Este sistema sería como un péndulo compuesto, péndulo muelle compuesto. Eh, lo vamos a mm, animar de tal manera que se va a poder oscilar, se va a poder mover en tres dimensiones. Cada una de las masas vamos a considerar que son iguales por simplicidad, igual que cada uno de los muelles vamos a considerar que tienen la misma longitud natural o de reposo y la misma constante de rigidez, simplemente por cuestiones de, de simplicidad. Entonces, ¿cómo va a evolucionar este sistema? Pues vamos a aplicarle fuerzas debidas a la gravedad en las masas, vamos a suponer que los muelles tienen masa despreciable, y luego vamos a añadir las fuerzas elásticas debidas a cada uno de los muelles. ¿Vale? En una segunda parte eh, es el mismo sistema, pero vamos a añadir amortiguamiento. De tal manera que tenéis que consultar un vídeo anterior en el que os he explicado eh, las expresiones sobre las fuerzas de amortiguamiento que podemos aplicar a los muelles. Básicamente son tres. Una proporcional a la velocidad del nodo, que sería equivalente a una resistencia con el aire. Otra proporcional a la velocidad a la diferencia de velocidad o velocidad relativa entre los extremos del nodo y otra en el que esta diferencia de velocidad se proyecta en la dirección del muelle, de manera que se frenan tanto las rotaciones como las deformaciones. ¿Vale? Y por último, en el, la tercera parte de la práctica, pues en vez de trabajar con cuatro nodos, voy a trabajar con diez. Estos diez nodos, uno será fijo y los otros nueve se podrán mover. Estarán conectados, por lo tanto, con nueve muelles. Consideramos, consideraremos otra vez movimiento en tres dimensiones, con gravedad, fuerzas elásticas, amortiguamiento, y lo que haremos es llamar a los extremos de cada muelle con, los, con las letras A y B. El subíndice representa el número del muelle. De tal manera que el nodo A1 sub es el nodo fijo, es un nodo que suponemos que está enganchado al techo y eh, todo el sistema de, de muelles eh, cuelga de allí, por lo tanto es un nodo que no se mueve. Luego el nodo A del muelle I más 1 es el nodo B del muelle anterior, porque básicamente están todos enlazados en serie. De tal manera que el último nodo es el nodo B9, ese es el que está suelto porque no está conectado a nada. En esta gráfica lo que quiero representar es la situación particular del muelle I. El muelle I es un muelle intermedio, ¿vale? En esta gráfica. Entonces voy a suponer que el muelle I en el instante de tiempo T tiene una cierta longitud instantánea L sub I y está orientado según una dirección DIR I, donde DIR es el vector unitario que apunta desde el nodo B hacia el nodo A, en el caso de estiramiento del muelle. De tal manera que si nos fijamos en el nodo B de, de este muelle, que es el nodo B sub i, voy a ver qué fuerzas eh, están aplicadas sobre este cuerpo. Por un lado, siempre está el peso, que es la flecha verde, que está orientado en la dirección contraria al vector unitario j, y es por lo tanto menos la masa del nodo por la gravedad por este vector unitario j, por lo tanto, siempre dirigido en la dirección contraria al eje i. Por un lado, tenemos ahora una fuerza elástica que es esta que represento con el color negro que voy a llamar fuerza elástica aplicada sobre el cuerpo o la del nodo B sub i debida al nodo A sub i. Esta fuerza apunta del nodo B sub i hacia el A sub i y se debe por lo tanto al muelle I que conecta ambos nodos. ¿Vale? Esta fuerza la podemos representar como siempre con la ley de Hooke, la constante del muelle, por el estiramiento del muelle I, longitud instantánea I menos longitud de reposo, por el vector unitario que representa la dirección y sentido de este muelle. ¿Vale? Eh, por otro lado hay otra fuerza elástica porque hay otro muelle conectado a este nodo, es la que yo represento aquí en azul y he llamado fuerza elástica sobre el nodo A sub I más 1, debida al nodo B sub i más 1. Recordemos que, como están enlazados en cadena, el nodo A sub i más 1 es el mismo que el B sub i, de tal manera que este nodo B sub i más 1 es el otro extremo del siguiente muelle, del muelle i más 1. Esta fuerza elástica es la constante de rigidez por el estiramiento del siguiente muelle menos la longitud de reposo, por la dirección que representa... Este, la orientación de este muelle, y atención que aquí aparece un signo menos que no aparece en la otra ecuación. ¿Por qué aparece este signo menos? Bueno, pues cuando yo estoy hablando del, del nodo B y expreso la fuerza elástica como la constante, la diferencia de longitudes y el vector unitario, en el otro nodo opuesto del mismo muelle, A su i, en este caso la fuerza elástica aplicada sobre el nodo A su i, debido al nodo B sub i, es la misma que tenemos el nodo B pero con el signo contrario. ¿Por qué? Porque es la ley de acción reacción. A una fuerza le corresponde otra fuerza de igual de igual módulo, igual dirección y sentido contrario. De tal manera que esta fuerza azul que está aplicada sobre un nodo A será la misma que tiene el nodo B, que no está aquí dibujado, con la misma expresión que tengo yo aquí, pero con el signo cambiado. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta el signo menos aquí. De tal manera que el total de fuerzas que están aplicadas sobre el nodo B sub i son tres. El peso, la fuerza elástica debida al, no, al muelle i y la fuerza elástica del, debida al, al muelle i más uno. La suma vectorial de todas las fuerzas será la masa del nodo por la aceleración. En este caso, las tres fuerzas están orientadas en, con distintas orientaciones, distintas direcciones, incluso pueden estar en distintos planos. Por lo tanto, tendremos que hacer la suma vectorial y trabajar componente a componente. Por suerte, en Unity trabajaremos con fuerzas de tipo vector 3, en la, de tal manera que podemos hacer eh, el cálculo de las tres componentes de manera inmediata. Por último, voy a mencionaros qué pasa con el nodo suelto, el nodo 3, eh, perdón, el nodo, el nodo B9. El nodo B9 es el 9 porque es el muelle número 9. Este nodo B9 tiene solamente dos fuerzas. Por un lado, el peso, como siempre, dirigido hacia abajo, menos MG por el vector unitario J, y la fuerza elástica debida al muelle 9, que apunta, por lo tanto, desde el nodo B9 hacia el A9. Y esta es la fuerza elástica habitual, constante de rigidez, el estiramiento debido al muelle 9 y el vector unitario de dirección del muelle 9. Como no hay más muelles conectados al, al nodo B9, pues solo hay dos fuerzas y, por lo tanto, esta, en esta ecuación eh, tendremos que tener en cuenta que este, que este nodo eh, tiene una fuerza, una fuerza menos. Por lo tanto, esto es lo que haremos en, en esta práctica. En el primer ejercicio trabajaremos con cuatro nodos sin eh, amortiguamiento, solamente gravedad, fuerzas elásticas, cuatro nodos y tres muelles. En el segundo ejercicio, al, al ejercicio 1 le añadiremos el amortiguamiento y ya tendremos el ejercicio 2, por lo tanto será eh, un paso muy, muy rápido. Y por último, en el ejercicio 3, pasaremos de 4 a 10 nodos. Parecerá que es mucho esfuerzo, pero vais a ver que el cambio va a ser muy, muy rápido, ¿vale? Porque vamos a programar el código de manera genérica para un número arbitrario de nodos.